Rotando. Ah, bueno, no, la pegatina todavía ah, no, había, no. Había, había. la ley de la gravedad la ley de la gravedad todo es grave todo se cae al suelo la ley de la gravedad nos aplasta contra el suelo la ley de la gravedad hace que todo sea muy grave pero si te dejas caer por la ley de la gravedad Queda derogada la ley de la gravedad, y vamos a instaurar la ley de la levedad. Enfócala ahí con el sol, recorta con el sol a pegatín. la pegatín. Hostia, hostia de reprogramación mental, la ley de la levedad. Queda instaurada en Tontolán la ley de la levedad. Ya nada es grave. Gira al al revés. ¿Con... ¿Con... ¿Al revés?